La reforma fiscal 2014 generó más de beneficios para la frontera. La general, formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el La concentración de poder de, de mercado en México. La transparencia gubernamental No es nada personal, nada personal. Son solo negocios.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 Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet en los fanpage, tanto de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, como Solo Negocios MX. Más tarde, el programa eh, replicado en las diversas redes, tanto en video como en audio. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de la economía de nueva cuenta, vamos a platicar de la inflación y del resultado de la encuesta mensual de expectativas económicas de IMEF Que estará próximamente presentándose en conferencia de prensa completa por este organismo Pero que en el momento pues tenemos cierta información de los pronósticos que plantean este mes de junio Los economistas en el IMEF y que en su caso nos dan pauta para comprender Y toma de decisiones de circunstancias de la economía local Obviamente la economía estadounidense nos ocupa mucho y ciertos datos que nos permiten también vislumbrar, sobre todo para la economía de Juárez, eh, cómo van las circunstancias y qué podemos esperar, y qué decisiones debemos de tomar alrededor de estas circunstancias. Y por supuesto, en Estados Unidos en particular, se presenta la inflación para eh, la Unión Americana, y en su caso, la semana pasada, si no me equivoco, se presentó... este el dato de empleo. Entonces, todo esto, hilvanado, nos da información suficiente para comprender la movilidad de la economía mexicana. Bueno, empezamos. Inflación se publica el pasado 9 de junio. Esto eh, por parte de INEGI. Hoy estamos a 10. Pues ayer se publicó. este Crece punto 18% la inflación en el mes de mayo de 2022, una anualizada de 7.65% ciento Cede ligeramente respecto al mes previo. Un año atrás fue de 5.89%. Índice de precios subyacente es la parte, cuando se desglosa la inflación, que pudiera comprenderse que es uh, influenciable por la política monetaria, por la decisión del Banco de México de mover sus tasas de interés. Y que sube 0.59%, 7.28% anual, se sostiene alta. Y esta es la parte preocupante, porque están subiendo las tasas recurrentemente por parte del Banco de México y no hay reacción propia. Esta se compone por la parte de mercancías y por la parte de servicios. La de mercancías sube .81%, la de servicios .33%, creo, sin temor a equivocarme, que la de mercancías es el problema principal, aunque no deja de ser problema la de servicios, y que de mercancías, una parte de esas mercancías son importadas y que por ende ahí es donde tenemos un factor de importación de la inflación. ¿Toda la inflación está importada? Claro que no. O sea, es un mentirosote o no sabe de lo que está hablando quien diga que la inflación es importada, punto, ¿no? Todos los factores económicos pueden provocar movilidad en los precios y entonces, bueno, pues, este, la importación seguramente algo, sobre todo porque en Estados Unidos persiste muy alta la inflación. Dos, la inflación no subyacente, o sea, la parte volátil de la economía, ya sea porque en la parte agropecuaria se está oligopolizada y además está el vaivén de los temporales climáticos, que además vienen arreciando. Y dos, la parte de tarifas gubernamentales, donde el gobierno cobra no porque tenga un vínculo al mercado, al ser un megamonopolio gigantesco, toda la participación gubernamental en la economía, pues obviamente ellos tienen una pauta no de mercado, ¿no? de una pauta ya sea de recaudación o de eh, brindar apoyo a la población a la hora de fijar sus precios. Los precios que fijan en función de, por ejemplo, tarifas, derechos, etcétera, de gobierno, este, aprovechamientos, pues se fijan con criterios inflacionarios normalmente, eh, pero también tienen que basarse en la estructura de costos. Cuando sobra es donde hay duda de por qué, ¿no? Por ejemplo, un pasaporte, pues les cuesta lo mismo hacerlo para un año o para diez años a un... Eh, solicitante de pasaporte, ciudadano mexicano, y sucede que pues este pues, no, no lo cobran más por 10 años. O sea, no existe una lógica, no, no, hay, no hay una asignación de proporcionalidad en la estructuración de un derecho. Pero bueno, pues así está, ok. Ahora, donde hay preocupaciones en el tema de hidrocarburos y otro tipo de eh, insumos que tienen peculiaridades en su uh, producción o en su origen, en donde tiene el gobierno intervención, ya sea directa, por ejemplo, electricidad o agua, y ya sea indirecta, por ejemplo, en gas natural, gas LP, etcétera, ¿no? Eh, en la parte correspondiente a no subyacente, la tasa mensual sube .78, pero eh, el anualizado baja, perdón, .78 suben los agropecuarios y este y el anualiz, y el las tarifas de gobierno bajan 2.47. ¿Por qué bajan? porque en mayo recordemos que se aplica ya para todos los municipios aplicables la tarifa subsidiada de gobierno que se tiene en materia de energía eléctrica en el norte del país, en particular en Juárez. Pero además se mantiene el subsidio y el eh, exención de impuesto YEPS, uh, el estímulo más que subsidio y el, el, la exención de impuesto YEPS. En combustibles en todo el país al 100% no se cobra el YEPS, pero en frontear todavía encima nos dan un estímulo extra, o sea, nos regalan un poquito de pesos con respecto a cada litro de gasolina. Entonces, todo eso provoca que la inflación ah, de tarifas gubernamentales esté en este nivel de negativo 2.47. Ahora, el problema es que la inflación no es subyacente, si bien baja a 1.02 mensual, anualizado está en 8.77. Y el tema es que contrastado con años anteriores, la inflación anualizada de la no subyacente en estas épocas del año tendía a estar muy por debajo de la meta de 3% más menos 1, incluso pegado a deflacionario en el anualizado. ¿Por qué? Porque en un estadio de precios normales en el año, como podría ser 2016, si 2015, 2018 más o menos, pues el, el tema era, bajaban los precios energéticos en la frontera y dragaban eh, los precios anualizados, ¿no? Pero, bueno, así están las circunstancias actuales. ¿Qué pasa con, con las compartidas multianual, multianuales? Bueno, pues en los últimos 10 años, esta inflación del mes de uh, mayo general es la tercera más alta de los últimos 10 años, siendo la de 2020 la más alta en punto 38 y la de 2021 la segunda más alta en punto 20, quedando en tercer lugar esta de punto 18. Todos los meses anteriores, perdón, todos los años anteriores, el mayo de 2022 significaba un indicador negativo o deflacionario para ese mes concreto. Siempre. ¿Por qué? Por el dragado que provocaba los subsidios eléctricos y que el resto de los precios estaban relativamente estables. Sí, podemos decir que 2017 no por el gasolinazo, pero los demás años tenían cierta estabilidad. A, al menos comparado con lo que está pasando ahorita, ¿no? En materia de subyacente y no subyacente, la subyacente es la inflación, este más alta en los últimos 10 años, en .59, el año pasado fue .53 y de ahí para atrás, 2020 y hacia atrás, rondaba entre .20 y .30. Entonces, tenemos ahí ese, ese estadio más o menos. Y ahí tiene una significancia de por qué está tan inflacionada la economía y de nuevo nos vamos a mercancías y de nuevo nos vamos a importaciones. Ahora, la no subyacente baja a 1.02, que era negativa, pero no es la más baja de los últimos 10 años, o sea, si quisiéramos pensarlo en términos de que el gobierno hizo un esfuerzo por bajar la, los precios de gobierno y demás, agrícolas y demás, pues no es así, estamos como a media tabla de los últimos 10 años, ¿no? O sea, el, el momento más bajo fue 2016 con 2.51, que además eso tampoco fue un esfuerzo del gobierno, los precios del petróleo a nivel global estaban prácticamente anulados, y, este, y 2015 con 2.40, ¿no? porque en ese entonces los, los precios de OPEP, de petróleo global, pero OPEP apenas planeaba su, sus prácticas para empezar a elevar los precios de hidrocarburos. Luego vienen este, tendencias gráficas. Las tendencias gráficas nos muestran que la inflación general, comparado con el mes anterior, se estanca, ¿no? O sea, la movilidad tiende a ser estancada respecto al mes pas pasado, lo cual es bueno en términos de que, si bien es de lo que viene pasando desde el año pasado, que es una constante de aumentos, a veces por encima de 45 grados en el plano cartesiano, pues que se estanque un mes, gracias, ojalá que se sostenga. Ya había habido bajas, pero este en el último año, pero pues bueno, al menos ahorita empieza a, a detectarse ese estancamiento. Si se sostiene ese estancamiento, y ahorita citaré a Jonathan Gita al respecto, este, pues bueno, de alguna manera tenemos ahí un poquito salvado, el, el tema de, de que ya no sería creciente la inflación, sino sostenida. Sí, va a mantenerse la inflación, pero sostenida y ahorita explico más a fondo de qué significa esto. La parte subyacente también se estanca ligeramente después de provenir de, pues, yo no sé, 13 meses continuos de, de, no, yo creo que 16 meses continuos de, de, de, de alzas y, y llega como que se, se estanca de nueva cuenta. Bueno, y además aquí sí, no había habido estancamientos ni bajas en la subyacente. Así que también puede ser un, un significado. La no subyacente sigue a la baja, desde diciembre viene la baja, cayó de pico desde diciembre a febrero, y luego se estancó un poco y luego vuelve a, a bajar, ¿no? Eh, el asunto es que este vuelve a bajar, no es tan notorio cuando debiera hacerlo, porque bajaron los precios de la electricidad. Y pues no, porque el problema es que, el, ojo, el precio de la electricidad no bajó. Lo que hicieron fue aplicar un subsidio sobre el precio existente. ¿Qué es el precio de la electricidad? uno que está subiendo, entonces sobre el aumentado te aplican un subsidio y entonces el, el bajar la inflación en general no tiene tanto efecto como si tuvieras estabilidad en los precios eléctricos de costos, ¿no? y bueno, pues ahí el escenario. Productos más inflacionados, el aguacate 19.13%, otra, otra vez producto de lujo, papa y otros tubérculos 12%, naranja 20% su alza productos a la baja la electricidad con el programa de todos los uh, ciudades calientes del país no dije norteñas hace ratito no son not, nada más norteñas pues está colima guatabampo este entre otras ciudades que también sufren el, el, el, el, el, el calor y por eso tienen este criterio de subsidio eléctrico desde hace décadas ¿eh? o sea no es un cuento nuevo pero bueno baja 20% la electricidad baja 20% la cebolla baja 16.5 el chile serrano y entre otros el pepino también 11% baja no y de las ciudades menos in, bueno, más inflacionadas está Tehuantepec en Oaxaca 1.07 al alza Moncoloba, Coahuila 1.06 al alza y Cortazar, Guanajuato 1.03 al alza las menos inflacionadas Mexicali y Baja California con su subida energético 4% negativo Hermosillo, Sonora baja 3.60% negativo o, o, o bueno baja o, o es negativo verdad Esperanza, Sonora 3.35% negativo Juárez, Chihuahua y Jiménez, séptimo, octavo y noveno lugar, no, octavo, noveno y décimo lugar de los 10 menos inflacionados, los tres con negativo, Juárez punto .83 negativo, Chihuahua punto .49% negativo, Ciudad Jiménez Jiménez .10% negativo. Yo tengo que hacer corte comercial, regresamos en segundos, no se vaya, esto es solo negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro.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 En todo el país estamos transformando el territorio. Entra a mi para conocer los más de 800 proyectos con los que el gobierno federal ha transformado más de 125 municipios del país en los últimos tres años. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Chicos, aquí está su cuenta. ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Codi. Busca Kodi en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR del negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en kodi.org.mx. Cody, kodi, la nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa CODI. Codi opera bajo la infraestructura y características del espejo. Les habla Alejandro Sandoval Murillo, abogado y economista en Solo Negocios. Considero que para tomar decisiones acertadas en el mundo económico, es necesario comprender las implicaciones legales de cada agente económico, de acuerdo a la estructura financiera de la empresa y su interacción en el mercado. Para lograrlo, solo hace falta contar con la información precisa y de calidad que mis colaboradores y yo te podemos brindar. Escúchanos en Solo Negocios Radio de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera Los indios de Juárez están en la cima del campeonato Y este jueves y viernes visitan a los faraones de Nuevo casas Grande Sigue las acciones aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, a partir de las 7.30 de la tarde, en vivo. Desde la Casa de los Faraones y el sábado, la tribu recibe a los algodoneros de delicias, tremendo agarrón, en el Estadio Juárez. Recuerda, jueves, viernes y sábado, a las 7.30 de la tarde, habrá... ¡Béisbol! Aquí en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, bienvenidos aquí a Solo Negocios y bueno, pues como vemos, entonces la inflación sigue o persiste con, con ligera baja, pero alta, y nuestro indicador anualizado 7.65. Vámonos a la inflación de Estados Unidos. Les encanta a los políticos estar con estos temas. Los indicadores de precios al consumidor publicados hoy por el Bureau de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos crece 1% en el mes de mayo para un ajuste después, de, perdón, con datos ajustados, perdón, después de un alza de 0.3% en abril, o sea, repunta de manera importante y cierra el anualizado en 8.6%. Oye, está 100 puntos más alta o 95, para ser exactos, más alta en Estados Unidos que en México. México le va ganando en precios a Estados Unidos. Eso es una tontería, por favor. Entendamos, la economía mexicana es como 10 veces más chica que la estadounidense en múltiples métricas o más veces la capacidad adquisitiva ya es muchísimo mejor. Si ellos tienen una inflación de 10% y nosotros de 5%, les sigue yendo mejor a ellos que a nosotros. No son comparables estas inflaciones como principio. En el tiempo, a, tra a través de los años, podrían ser comparables. En el corto plazo, en el inmediato plazo, no tiene lógica. Es una tontería decir esto. Pero bueno, ¿qué pasó en la inflación en Estados Unidos? Concretamente el incremento se basa en los índices de este, vivienda, gasolina y alimentos como los principales contribuyentes. Después de la baja de abril, el índice de energía subió 3.9%, con los con la gasolina subiendo 4.1%, digo, el galón de gasolina está en 5 dólares, en México está en 20, 20, bueno, en Juárez está como en 17 pesos, y en el resto del país está como en 20 pesos, 20, bueno, hay lugares donde se pega casi a los 24. Pero el medio del asunto es que no la están subsidiando el gobierno, y, y, y aquí entra el cuestionamiento, valdría la pena que el gobierno de Estados Unidos subsidiera la gasolina de sus ciudadanos? Obviamente también entrando en la, en la temática política que no me gusta, los republicanos están con la idea de que todo es culpa de Biden y los demócratas aparentemente entienden de economía y, y este y saben que viene del exterior la problemática, ¿no? Pero la pregunta persiste. Digo, en México podemos estar conscientes todos de que los precios de la gasolina están siendo, siendo subsidiados por nuestro gobierno con dinero de nuestros impuestos que además pone en riesgo la estructura de presupuesto en el año, porque no están presupuestado estos subsidios. Y entonces aquí el tema es de dónde va a salir el dinero para cubrir lo que se está eh, descubriendo de este año. De recortes, ¿se compensará con el ingreso de petróleo o vendrán nuevos impuestos eventualmente? La respuesta única correcta es que eventualmente en el tiempo serán los impuestos los que resultan estos recursos omisos en este año. Entonces, en esa lógica, pues qué padre que ahorita me lo subsidies pues después me lo cobras. En Estados Unidos, bien podrán decir, oye, pues no me lo subsidies, pero no me lo vas a cobrar nunca después, ¿no? Entonces, digo, esa es la lógica real de la operación gubernamental. Si me vas a un subsidio, me lo vas a cobrar de otra forma, eventualmente, al concepto social, al concepto sociedad, no, no a un individuo en concreto, ¿no? este La subyacente en Estados Unidos sube 0.6%, misma alza que abril, lo cual hace ver un aspecto central. La parte de mercancías no necesariamente está generando un conflicto todavía en Estados Unidos. O sea, lo está haciendo porque está alto. Y si vemos el analizado también. Pero en concreto, el punto de que esta inflación se estanque, contrario a México, que persiste al alza la, la subyacente, pues es una buena noticia en Estados Unidos. Digo, ahorita está en 6% anual la subyacente americana. ¿Sí? Pero el que Hayas bajado en marzo, subido en abril y se mantiene en mayo, no les han son malas noticias, aunque la inflación general haya tenido repunte importante, sobre todo de nuevo por gasolina, que allá no está subsidiada nueva cuenta y que no va a costar al futuro tema fiscal. Bueno, en esta lógica, este, la Unión Americana habrá que revisar la postura de la Reserva Federal, que Jerome Powell ha quedado claro. Digo. Hay una cantidad de críticas enorme contra Powell y su gran fracaso, y que no es economista, que es abogado, y que pues que él, que, que tiene que estar haciendo ahí, bla, bla, bla. El punto es que la Fed se tardó, no se tardó, lo que sea, vienen alzas fuertes en las tasas de interés estadounidenses, y esas alzas fuertes en las tasas de interés estadounidenses tendrán repercusión en el freno de la inflación. Sobre todo porque aunque Estados Unidos siga con déficit comercial como México y tenga más importaciones de mercancías, y que muchas de mercancías se van al consumidor final, eventualmente la economía estadounidense está mucho más bancarizada que la mexicana. Hay mucho más efecto de contener el consumo con un tarjetazo de crédito porque está más alta la tasa que en México. En México no tenemos tanta bancarización, no tiene tanto efecto directo en, la consum en el consumidor el movimiento de tasas. Entonces, en esa tesitura, desde mi punto de vista, hay un mañana, no voy a decir ni siquiera optimista o halagüeño, sino como que pueda estabilizarse al menos donde se encuentra la inflación, y deje de estar repuntando. Es el primer paso para detenerla. Ver cómo le haces para que no siga apuntalándose constantemente. Que su ángulo, que su ángulo detectado en el gráfico cartesiano no se acerque al 45% para nada. Que se vaya haciendo más pequeño, que se vaya estancando. Ese es el ánimo de un arranque inicial de política monetaria en un mundo tan complejo, con una balanza de riesgos tan elevada en materia inflacionaria. Y lo dice Hit en la mañana, bueno, hay un evento ahí que participó, a mi gusto lo interpretaron mal, la semana antepasada que estuvimos en el CDN de Parras, Coahuila, de IMEF, nos dijo otra cosa muy diferente, y, y, y luego pues los periodistas medio que interpretan este mal algunos puntos, entonces ahorita clarifico, bueno, en mi punto de vista ese, ese tema. Pero el punto en concreto es que Hit dice... No podemos descartar que vengan otros choques, o sea, ¿qué es un choque? Bueno, pues el lo, COVID provoca con la cuarentena generalizada de, de, de, ma, de marzo, abril, mayo del año 2020, una serie de cuellos de botella que provocan un choque en el suministro, en la cadena de suministro este, del, de producción del planeta, sobre todo microchips y luego ya otras cosas, ¿no? Ese es un choque, provoca inflación. Y luego la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, pues otro choque produce, provoca inflación. ¿Puede venir otro? ¡Claro! Estamos viendo el problema climático, no nos queda claro el cambio climático, lo platicaba con Daniel Chacón que en paz descanse hace dos años, está clarísimo el tema, viene cada vez más arreciado. ¿Ven la problemática en, en Monterrey, este en Nuevo León, en Monterrey particularmente con el agua? Está clarísimo el tema. Escuchamos a Agustín Cárcens hablar del cisne verde que viene, que es esta cosa espantosa que puede pasarnos otro choque, pues, es el cambio climático. Entonces, nos asustó la pandemia, nos asustó la crisis de, la financiera del 2008 o la esta invasión de Rusia Ucrania. El problema que viene es mucho más grave. Y quizá venga, no de golpe, no sea una cuestión de destrucción global, así tipo un asteroide que le pegó a la tierra o algo. No, va a ser poco a poco este tipo de calores tan fuertes que sí pudiera haber ocurrido en otras épocas de la, de la historia del planeta o de los recientes los últimos 100 años, pero que ciertamente tienen sus peculiaridades que detectan los científicos y que señalan las cosas se están complicando. El clima del planeta se está elevando de manera constante y esto traerá consecuencias en cosechas, en eh, este, capacidad productiva, en capacidad de generación de empleo, en viabilidad de ubicarse en, en locaciones específicas para llevar a cabo la vida, como en medio de un desierto, como lo hacemos aquí en Ciudad Juárez, pues, digo, vienen temas complejos. Y en esa tesitura, pues tenemos que entender que los choques, como dice HIT, no necesariamente se van a acabar, y hay que saber qué tenemos que hacer. Y la postura de HIT, a la par de la de Jerome Powell, que son de bancos centrales separados, que no sé si ellos tengan amistad o se conozcan siquiera, pero que en principio se entiende que no, va en esa tesitura, tenemos que hacer con las herramientas disponibles lo que esté en nuestras manos para tratar de controlar la inflación hoy y dejar dejar rastro de ese alcance hacia futuro. Porque el movimiento de tasas, el reporte inflacionario de hoy, no significa que hoy ocurre y ya no hay ya no hay efectos mañana. Deja letargo. Y si alguien lo aprendió, fue Luis B. de Garay, con su mega error de liberar precios en enero de 2017 en gasolinas, en vez de enero de 2016, cuando no había problema inflacionario. Así le tocó, ¿no? ¿Qué mandó reporta Inegi? El índice de precios de productor, que es otro de los temas que también inducen a inflación cuando a las empresas sus costos se estructuran. Y si se están estructurando una construcción de precios donde la inflación general de productor está en 10.52%, actividades primarias 14.08%, secundarias en 13.10% y terciarias en solo 4.94%, esas lo más estable, estable posible. quiere decir que las empresas están aguantando el trasladar los, los, los, los precios lo más que pueden, pero en la eventualidad van a trasladarlos, sobre todo si es genérico para todas la problemática de las presiones en precios, en costos. Entonces, en esa lógica, como conclusión podemos pensar, viene un mundo en los siguientes dos o tres años, que en la proximidad es lo que más podemos pronosticar, inflacionado, probablemente estancado, con estos ritmos de 7.5 que implica estar cada periodo aumentando anualizadamente en 7.5 la inflación, los precios y con la salvaguardia de que eventualmente se subsanará la problemática de cadenas de suministro, eventualmente se les va a acabar la gasolina a Rusia y, Rusia y Ucrania en su guerra y eventualmente pues, nos podemos enfocar en el problema principal que es el del, el del cambio climático, ¿no? Y este y quizá podamos lograr hacia 2024 convergencia inflacionaria, ¿no? que significa regresar al escenario de 3% más menos 1 donde los precios sí suben pero de una manera ordenada y acomodada bueno, en esa lógica este uh, voy a, a ir a corte para regresar nada más a comentar la situación de empleo en Estados Unidos que es una buena noticia para efectos Juárez y luego nos vamos con perspectiva CIMEF, entonces corte comercial regresamos en segundos, no se vaya siga aquí en solo Necesito.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 Feria Juárez 2022 presenta Hoy viernes a moverla sabroso con la máxima banda el de ser de más atrás. Y el mimoso que, que de palabras, palabras Entre la vida y la muerte hay un espacio Mañana sábado no te pierdas A el rey del corrido Gerardo Ortiz Feria Juárez 2022 Boletos en Sounds World Gym, Don Boletón y Boletic ¡Atención, atención! Amigos de las colonias Frida Kahlo, Olivia Espinosa, Parajes del Sur, San Francisco y Aledañas, ¡acompáñanos a La Cruzada por Ti! Este sábado 11 de junio desde las 9 de la mañana en el Centro Comunitario Frida Kahlo. Se entregarán materiales de construcción, solo necesitas traer tu INE, comprobante de domicilio y el predial reciente. ¡Cruzada por Ti! Te esperamos este 11 de junio en La Cruzada por Ti. en Chihuahua tenemos una ley de participación ciudadana? Con esta ley, todos y todas podemos participar directamente con las decisiones públicas del Estado. ¿De, ¿De verdad? Pues imagina poder participar en los proyectos de gobierno que nos benefician o nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y no solo eso, mami, también nos convierte en una sociedad que ejerce sus derechos. ¿Y tú? ¿Has ejercido tu derecho a participar? Infórmate y participa. Instituto Estatal Electoral de Chihuahua.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 Radio Hablada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos aquí en Solo Negocios Radio y el pasado 3 de junio, la semana pasada, si no me equivoco, sí, el Bureau de Estadística Laborales de los Estados Unidos publica que el empleo no agrícola total creció 390 mil empleos en mayo, y la tasa de desempleo se mantuvo en 3,6%. Se dieron principales ganancias de trabajo en eh, hotelería y, pues así, turismo, servicios profesionales y de negocios, bodegas y transporte. El empleo en tiendas al menudeo bajó. Yo creo que en tiendas al menudeo está cañón, porque, pues vea usted, los centros comerciales están prácticamente desapareciendo en Estados Unidos. Digo, aquí al menos en Lampark ya va. Y pues está ahí, se lo vista, que saca la casta, pero pues medio que sí, medio que no, ¿verdad? La, la, el mundo electrónico empieza a dar gane en esa nación eh, al, al, al comercio, al menudeo. No va a ser absoluto tampoco, digo, siempre hay ciertas cosas que visitar en un centro comercial y ciertas actividades que no tienen que ver con las compras directamente, que, que dan bien este espacio para el desarrollo, desarrollo social eh, en ese tipo de lugares, pero... Ciertamente, bueno, pues eso es algo que aparentemente en el tiempo se, se sostendrá. Por otro lado, el que se eliminen restricciones, porque ya logró Estados Unidos tener una estabilidad en la cantidad de, de personas vacunadas en la Unión Americana, pues provoca que el sector turístico se eleve. Y el sector servicios profesionales y de negocios está estrechamente vinculado con toda la temática TME, comercio exterior y la operatividad que da este, para precisamente esos subsectores económicos la generación de empleo, ¿no? Eh, sobre todo porque además son los más flexibles para operar el mundo home office, ¿no? entonces eh, va a ser atractivo para muchos operar en ello. Pero el punto es que Estados Unidos sigue creando empleo y el reporte eh, semanal del Departamento de Trabajo en materia de solicitudes por desempleo reporta un alza al 4 de junio de solicitudes iniciales de 229 mil, un alza fuerte con un eh, crecimiento de 27 mil respecto a la semana previa. Ahora, el promedio móvil de cuatro semanas se encuentra en 1.317.500 con una baja de 9.000 y esto sostiene un registro máximo histórico de nueva cuenta, más bien mínimo histórico, desde el 10 de enero de 1970, hace 52 años, no teníamos este registro. Entonces, ¡ay! Viene una recesión en Estados Unidos y nos va a pegar, pues, sí, eventualmente vendrá una recesión en Estados Unidos, son cosas de la casi naturaleza, al menos humana pero pronto no aparenta. Hay empleo pleno en Estados Unidos, la Reserva Federal lo sabe y sabe que tiene que subir su tasa. Ellos saben también que prenderle al fuego cañón lo único que va a traer como consecuencia es sobrecalentar la economía americana, perdón, eh, evitar el sobrecalentamiento, pero apagarla, o sea, quemarla y, y, y apagar ese crecimiento y entonces llevar la recesión. Ese es el tema de, a discutir con posturas como la de Powell y eventualmente como la de Hit que comentaba al, al principio del programa. Subir la tasa en 75 puntos base aquí en México, de donde se encuentra 6.25 a 7, es algo que puede darse en una o dos ocasiones, pero subirla de manera recurrente, de una manera fortísima, puede eventualmente ahorcar los flujos de dinero financiero en las grandes empresas, lo cual traerá como consecuencia problemas de financiamiento hacia las pequeñas empresas, incluso de impagos, ¿no?, en Estados Unidos, que está más bancarizada la economía, si tú subes demasiado las tasas, vas a hacer que la gente deje de consumir de manera absoluta, aunque tenga empleo, y eventualmente esa baja de consumo va a provocar desempleo. Entonces entras en recesión. Ese, ese es el punto al que debe de evitar llegar este, los bancos centrales. Y por eso sus análisis contemplan el tema de la tasa neutral, donde llegar a un punto en donde no afectas a la generación de empleo ni al crecimiento, pero sí contienes a la inflación. Eh, eh, eh, y pues bueno, no hay una fórmula mágica para llegar a ello, son proyecciones econométricas que a veces se acercan mucho a la realidad y a veces no, y, y en base a eso pues a veces se atina y a veces se falla, ¿no? Pero el punto en concreto es que por el momento los datos en los Estados Unidos no señalan claramente que hay una postura de estabilidad de la generación de empleo, empleo pleno, idóneo. Además, con claras posturas de mejorar la capacidad adquisitiva de los americanos, que se les olvidó sostener esa perspectiva de mejora desde hace como 40, 50 años. No, 50 no, desde hace como 30 años. Como en los 90 se empezó a congelarse la movilidad del salario mínimo y los salarios intermedios, y entonces la capacidad adquisitiva estadounidense ha bajado, pero sigue estando muy por encima que la mexicana como para andar comparando las inflaciones, ¿de acuerdo? O sea, insisto. Insisto sigue estando muy por encima de la capacidad adquisitiva del, del estadounidense, comparado con el del mexicano, como para que digamos, ay, nuestra inflación 765 está mucho mejor, el estadio mexicano de la economía que en Estados Unidos. No, así no funcionan las comparaciones contra países. Este, bueno, ¿qué más es importante entre todo esto? Vámonos a Indicador IMEF, a Indicador IMEF, no, a Perspectivas IMEF. El, el, el, IMEF hace su encuesta mensual de expectativas, en el seno del Comité de Estudios Económicos de IMEF, que está compuesto por un grupo importante de economistas eh, de alto reconocimiento nacional, y que en su caso, bueno, pues, trae como consecuencia conocer las perspectivas que van modificando. Varios de ellos vi, viven día a día haciendo estos análisis porque son directores como jefes, eh, como economistas en jefe de bancos, y entonces eso los obliga a estar en una posición, pues, de información plena todo el tiempo. Y luego, otros este, traen eh, como, como consigna pues, su trabajo de asesoría a terceros que también los lleva constantemente pues, a estar informados y, y, y a dar conferencias y a hacer, hacer estudios que se publican en revistas arbitradas y entonces pues, esto los lleva a un posicionamiento eh, pues, de mucho conocimiento, ¿no? O sea, tiene validez esto. Actualmente, ¿quién preside este comité? Mario Correa Martínez. Él tiene un excelente canal en YouTube que se llama Economía en Breve. Échale un vistazo, cada semana eh, emite su planteamiento sobre la economía. Y el vicepresidente es Federico Rubli y a quien ya hemos entrevistado aquí en el programa y que también es un economista de alto reconocimiento, trabajó en Banco de México y bueno, este, es, es, es gente con muchos conocimientos. Y acompañados de, este les digo, un grupo de economistas de, de alto renombre. Bueno. En esa tesitura, el arrojo de el, la encuesta del, del, del mes nos dice lo siguiente. El IMEF mejora con respecto al mes pasado su expectativa de crecimiento 2022. En abril se pensaba que iba a ser 1.8%, en mayo pensamos que iba a ser 1.7%, teniendo en cuenta las degradaciones que iban ocurriendo en diferentes aspectos en el país. Pero en mayo ocurren circunstancias que nos hacen ver, que a su vez, con datos como los de inflación, que las cosas pueden venir mejorando en exportaciones. Estados Unidos va mejorando su situación de empleo, sí la inflación va acelerándose, pero ya cada vez a un ritmo menos acelerado, o sea, como que pausa su aceleración, digamos que le empieza a poner, quita el pie del acelerador en un coche y, y, y pone el pie en el freno, pero no lo oprime. Eso provoca que la velocidad sea constante por un tiempito, ¿verdad? Bueno, y ya no más, más incremental, obviamente si va en un camino plano. Entonces, todas esas vicisitudes, el punto en concreto, con una inflación que como primer paso aparentemente empieza a tener como condiciones de freno o al menos de estancamiento en su movilidad, con las condiciones de empleo en Estados Unidos, con las condiciones de exportaciones en México, con las condiciones del famoso nearshoring, que es esta idea de retraer inversiones a América del Norte, no solo a Estados Unidos, pero sino a América del Norte en lo general, que beneficiaría a México por Temec, eso hace pensar que entonces quizás sí podamos llevar al crecimiento que se tenía pensado en meses anteriores, al menos un 8, que está bajísimo. O sea, el gobierno tenía pronosticado 4.5 en este presupuesto 2022, o sea, un 8 está terrible para ese presupuesto, pero Está mejor que 1.7, ¿no? Bueno, inflación, 6.8%, estancado respecto a la expectativa de mayo de 6.8. O sea, ya no vemos más presiones más fuertes, sin dejar de lado el planteamiento HIT de que pueden venir otros choques. Balance público tradicional, cinco perdón, 5, perdón, 3.5% estable respecto a este año. Pero ojo, o sea, balance público tradicional significa deuda pública, que... Ha existido siempre más allá de lo que digan este, las autoridades gubernamentales. Eh, el asunto es que se tuvo que recurrir más a ella a principios de año, que se tenía un, un pronóstico más bajo, se aumenta y luego se mantiene estable. Ya no se ve que vaya a requerirse echar mano de mucha deuda pública hacia adelante. Tasa de política monetaria al final de este año, 8.75. Ojo, esperábamos 8.5 a principios de año. No es cierto, a principios de año esperábamos menos. El mes pasado... 8.5. El mes el, el mes de abril, 8. O sea, nada más de abril a mayo subió 50 puntos base la expectativa de tasas. Y ahorita subió 25 más a, a, a 8.75%. Y es que algunos de estos miembros del Consejo Directivo, de, de, de, pues son miembros del Consejo Directivo Nacional, miembros del Comité de Estudios Económicos, participan en el CDN, estudios en Parras, Platicó Jonathan Heath sus planteamientos, sin decirnos los secretos de la corona del Banco de México, y pues obviamente uno interpreta, ¿no? Vienen alzas más fuertes, viene una conducta más agresiva, al menos propuesta por algunos agentes, de algunos subgobernadores, y en Estados Unidos, este presidentes de, de, de las reservas federales que integran la Reserva Federal de Estados Unidos, pues, la postura es que vienen alzas más fuertes, ¿no? Pero ojo, esto está interesante, bueno, para el año 2023, seguimos en 2022, empleo 500.000 mil, o sea, ese, esa décima de PIB generaría 50 mil empleos más, gracias a toda esta interpretación de exportaciones y mejor estadio de la economía estadounidense. Por lo tanto, asumimos que no había una recesión en Estados Unidos. Tipo de cambio, 21 pesos por dólar, más bajo en abril pensado 21.40, luego en mayo 21.28, 28. Y en, y en junio pensamos que es 21. Hoy oh, el tipo de cambio es un éxito político. No, el tipo de cambio, la gran mayoría de las operaciones en pesos diariamente son en todo el planeta, menos en México. Es un asunto forex, que está fundamentado en el dólar, y que el dólar está fundamentado en el poderío o debilidad de su economía y de sus importaciones sus exportaciones y de su cuenta uh, de balance. ¿Qué significa eso? En este momento, la apreciación del peso que lo traemos por debajo de los 20 pesos por dólar es en mucho, gracias, pero en mucho, mucho, gracias a la debilidad del dólar. O sea, la debilidad de, de, de esa moneda específica, el dólar, provoca la, el fortalecimiento de sus pares, como el peso. Y que de suerte para quien anda atrás de Rusia, para el rublo también trae fortaleza el rublo. Todo el mundo impresionado, no, no están impresionados, es el dólar. No es la economía rusa la que está sólida. Y si se basan en eso, quien piensa que, que Rusia va a subsistir mucho tiempo con la guerra, está en un error. No es el tipo de cambio el marcador de pauta del valor de la economía que se tiene. No como principio y mucho menos en el corto plazo. Y la cuenta corriente, menos punto siete, déficit comercial, que nos permitirá, sí, continuar con crecimiento de exportaciones, pero también crecimiento de importaciones, porque nos vaya un poquito mejor, y ese poquito mejor nos haga importar un poquito más. Esa es la lógica detrás de esa cuenta corriente. ¿Qué pasa para el 2023? El crecimiento a 2%, habíamos pensado en mayo 2, y en abril 2.1, o sea, 2023 no es muy bueno, pero ahí está estable conforme 2022. Inflación 4.2%, acercándose a convergencia, Ahorita yo hace rato dije, la inflación va a llegar a convergencia hasta finales de 2024, en función a los potenciales choques que vengan, sobre todo del cambio climático. Pero si no llegan, ojalá, entonces sí la convergencia puede ser más rápida a principios de 2024. Balance público tradicional, 3.5, sin movimiento de deuda durante el año 2023. Tasa de política monetaria, 8.75. El ataque frontal a la inflación va a ocurrir en 2022, según la interpretación de estos eh, encuestas de, de, de estudios económicos de IMEF no en 2023 necesariamente, o sea, va a ser mantener la tasa alta durante 2023, pero llegar a ese nivel este año. Empleo IMSS, 400 mil, tipo de cambio, 21.60, ligera depreciación, realmente contra 21, no pasa mucho, y cuenta corriente, menos 8, muy similar a la de 2022. Tengo que hacer corte comercial para regresar al último segmento, no se vaya, esto es Solo negocio. Regresamos, no se vaya Continúe en Radio Mexicana 1300 AM Con Solo Negocios Radio Son las 4 Con 45 minutos Mamá, mamá, mamá ya llegó papá Hijo, feliz cumpleaños Mira, te traigo un regalo En serio, quiero verlo <tose> Un perrito, <tose> gracias papá Ellos traen amor a nuestros hogares Dales amor tú también. El maltrato animal es un delito que puede llevarte a la cárcel. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. les habla Olivia Torres, especialista en comunicación e información y docente pocos espacios se abren para reconocer el trabajo, la capacidad y el esfuerzo que realizan miles de chihuahuenses de manera diaria lo que les ha llevado a ser un referente en su actividad en el estado, en el país e incluso en el mundo por ello es importante reconocer su trayectoria y a través de su ejemplo decirle a las nuevas generaciones que con constancia, disciplina y mucho empeño, los sueños se pueden realizar, escúchame en plan. Platiquemos a las 12, viernes a las 12 del mediodía a través de Radio Mexicana, nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada, número uno en la frontera. En el béisbol, los indios de Juárez están en Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 AM.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Llegamos al, al último segmento de Solo Negocios Radio y este, yo, bueno, pues voy a aducir a los planteamientos que, que públicamente se pueden dar a conocer y que conozco porque los publica este Jonathan Heath. El asunto es que Expansión, un, un medio electrónico y, y, y también impreso en México, cita a Jonathan derivado de una serie de entrevistas en, eh, bueno, no una entrevista, sino un evento que se da en estos días, creo que con la Bolsa Mexicana de Valores, plantea la, la interpretación del medio y tratando de citar algunos aspectos que dice en la presentación Jonathan, que este el, el escenario de lo que es uh, pues el... el, el la estructura de precios del país no está, a, a, a, la inflación de 7.65% que acabamos de reportar no está en 10% gracias al PASIC, así titula, dice, sin el PASIC México tendrá una inflación a, mayor a 10%, dice Jonathan Heath. Y la verdad es que no es cierto que Jonathan haya hecho eso en principio a mi conocimiento por lo que escuché en el CDN de IMED. Quien lo dijo de inicio fue este el secretario de Economía, eh, perdón, el secretario de Hacienda, este Ramírez de la O, cuando presentaron precisamente el, el PASIC, y no lo dijo por el PASIC, porque lo estaban presentando, lo dijo por los subsidios energéticos que desde principios de año, o desde el año pasado, se vienen dando, aplicando cada vez más subsidio al, al IEPS, o sea, dejar de cobrar el Impuesto Especial de Producción y Servicios sobre las Gasolinas, y que obviamente se acentuó esto y llegó a 100% el subsidio en febrero, cuando inicia la invasión de Rusia a Ucrania y los precios de los hidrocarburos se disparan. Y que por decisión de Hacienda el primero de abril determinan quitarnos a la frontera el estímulo después de un mes de, de, de gozar una gasolina muy por debajo del resto país y de Estados Unidos, pero pues les dan un manotazo en la mesa para el domingo y el lunes se arrepienten y quitan ese quitado, no entonces vuelven a ponerle estímulo. Entonces dice, dijo Ramírez de la O, en ese momento cuando presentan el programa eh, contra la inflación y la carestía, no es programa, el paquete, perdón, de contra la inflación y la carestía, dijo expresamente en la mañanera al presidente, dijo, si no tuviéramos estos subsidios a la gasolina, la inflación sería de 10%. Puede ser cierto, sí puede ser cierto, o sea, digo, no hay métricas mostradas para señalarnos que es un argumento parametrizado o medido, pero es muy es muy probable, digo, la gasolina nos costaría 25 pesos por litro ahorita en Juárez, igual que en El Paso. Entonces, pues, que nos cueste 8 pesos menos, pues ya da, da una pauta, ¿no?, de pensar de que sí habría una mayor inflación, o que por qué hay una inflación alta pero más baja de lo que pudiera ser, o sea, vamos, es un argumento lógico, tiene claridad. ¿Todo el resto del PACIC está provocando una mejora en la estructura de precios? Pues la verdad yo no he visto muchos efectos. O sea, ¿qué es el PACIC? Una fijación de precios en ciertas estructuras de productos agrícolas para que los agricultores no traspasen precio a los consumidores. Eso es un subsidio a los agricultores, en fertilizantes y algunas cosas. Las cosechas no pasan de un día para otro, o sea, el programa tiene menos de un mes... Eh, y, y pues va a pasar en el tiempo, ¿no?, el efecto que pueda tener y repercusiones que pueda provocar. Oye, que hicimos un acuerdo y, y en particular una empresa de telecomunicaciones de Carlos Slim dijo, ah, nosotros no vamos a subir los dos precios. Ah, pues gracias, pero no deja de ser un monopolio este, esa empresa, las dos, la de celulares y la de telefonía fija. Y entonces, pues digo, qué padre, pero tienen cancha con que moverse, cada vez menos. Por eso la problemática con su sindicato, que estuvo a punto de huelga hace unas semanas, pero, pues ellos bien. ¿Y el, ¿Y el resto pueden en los supermercados? Quizás sí. Digo, 2020 fue un año muy bueno para muchos supermercados, porque todos encerrados en nuestras casas, la mayoría que, que hacíamos era estar consumiendo cosas, ¿no? Pero el punto es que, y, y bueno, eso le generó utilidades que pueden ahorita sacrificar, ok. Pero llega un punto en la estructura de precios de las empresas que ya no puedes aguantar el trancazo y tienes que pasar el precio al consumidor llega un punto en donde si tú sigues aguantando los precios, lo que va a pasar es que quiebra tu empresa, cierra, adiós, desaparece, adiós empleos y, y empiezas secuelas si todo esto vuelve a pasar en las demás empresas, ¿no? Bueno, el punto en concreto es que el PASIC en este momento no puede evaluarse, tiene menos de dos meses o un mes, creo, y entonces, pues, hay que darle pauta. Ahora, lo que sí reconoció Jonathan con nosotros es dentro del PASI que están los subsidios energéticos y, en particular, el subsidio de gasolina, y ese tiene desde febrero o más. Ese es el que puede tener significancia en la inflación no subyacente y, en parte, en la de mercancías, que pudiera estar más alta las mercancías si el combustible no estuviera subsidiado para los tractocamiones y los este, movimientos que se dan para llegar, hacernos llegar los productos, sobre todo en ciudades como Juárez, donde casi todo lo que consumimos viene de lejos, ¿no? Bueno, entonces en esa lógica así es como se explica y no como expansión lo pone a sus ocho columnas y dices, híjole, bueno, les encanta el show, ¿no? ¿Qué más? El planteamiento es cómo se va a mover la tasa, y aquí sí co coincidimos en la posición de la postura más agresiva. Recordemos que la última decisión de Banco de México... Este se llevó a cabo eh, con, con disidencia, o sea, no, no fue por uh, decisión uh, unánime, sino por mayoría, porque uno de los miembros planteó subirlo en 75 puntos base, si no me equivoco, Irene Espinosa. Y entonces, en esa lógica, incluso se discutió mucho que nunca en la historia el Banco de México ha subido en 75 puntos base en un solo mes la tasa, ¿no?, y entonces el planteamiento es, sí fue Irene Espinosa quien planteó 75, este, el planteamiento fue, oye, ¿por qué 75? Porque es un manotazo en la mesa contra un proceso inflacionario que ciertamente con una economía tan poco bancarizada como la mexicana, pues no necesariamente vamos a tener el efecto del siglo, pero ayudaremos. no Y si Estados Unidos está en la misma postura, porque Powell lo ha venido señalando, no dudamos en subirla fuertemente la siguiente ocasión, Significa que ellos lo van a subir en 50 puntos base, cosa extraña en una economía con tasas tan pequeñas, y pues en México con el 75, en una de esas para julio, vemos una tendencia inflacionaria, ya no solo de estancamiento, sino tantitito para abajo, y le empezamos ahora sí a meter el freno al coche, ¿no? cuando la Junta de Banco de México? El, el 23 de junio, ¿no? Pues en 13 días este, toma su decisión Banco de México, y eh, esto nos llevará, a conocer la realidad de esta postura. Pero si Irene ya planteó eso y no han cambiado en general las cosas, lo más probable es que Irene mantenga su postura para el, para el, para el 23 de junio. Y si Jonathan se está uniendo por lo que está diciendo tanto a nosotros en IMEF como a los medios abiertos en estas presentaciones, pues eso quiere decir que también le van a entrar. Y en cuatro días, o sea, ya... La, la, la, el, ¿Qué es? No, esto no es 2021... 2022, sí, ahí está, 2022. El día 14 de junio, este, se junta la, la, la, la Fed. Ah, por pues la próxima semana, ya, el, el martes y miércoles, este, se junta la Fed y toman su decisión. Una semana después, el Banco de México. Y entonces veremos la postura, por ejemplo, de, de, este, a Victoria Rodríguez Ceja, con la imperiosa responsabilidad de dar la cara por un asunto en, en, en su estreno como gobernadora, digo, ya tiene unos meses, pero finalmente para una decisión tan, tan grave, y de Galia Borja. Sabemos que Gerardo que ha sido más lento en, en asimilar que, que esta posición es necesaria, pero quizá al ver los datos de la inflación, al ver los datos de la importación de, de, de la inflación que sí existe, pero no es suficiente nada más para explicar toda la inflación, sino que hay problemas inherentes en México, eh, pues entonces yo creo que no, no se ve extraño que en, en ese momento suba a, a 75 puntos base extra la tasa, ¿no? Eh, ¿Dónde está la tasa? Ahorita la tasa está en 7%, o sea, se subiría a, a, a, a 7.75% de golpe, ¿no? Y este, en Estados Unidos, pues en mayo, tomaron la decisión de movilizarla hacia... Eh, donde está, hacia el rango de .75 a 1%, pero no se duda que se puedan mover al rango de, o sea, 25 puntos base, de 1 a 1.25, o hasta 1.25, 1.50, o sea, 50 puntos base, otro manotazo. Es un manotazo americano, que también importa mucho de, sobre todo Asia, en lo que se da el near-shoring, y luego, un manotazo mexicano, sí vamos a seguir teniendo un problema de, de, de importación, de, de, de, de inflación en cierto alcance pero para dentro de la economía y sobre todo la estadounidense bancarizada o más bancarizada, puede provocar, entonces sí, el meterse ese freno al coche. El asunto es que no es en tal dimensión que a lo que le metan freno sea la economía total y entonces le empiecen a enfriar. Vamos a ver, yo creo que una ocasión va a ser un muy buen ejemplo de que podemos mantener sostenimiento de la capacidad económica al respecto. Y finalmente, antes de terminar... Este, nos comparten de nuestros amigos del Grupo Monterrey eh, una presentación de Grupo Prodensa, una empresa que se dedica a, a parques industriales y cosas de este tipo sobre el proceso del shoring, y, y dicen, o sea, es, es, es, un, es un asunto de regionalización. Si de los 70 a los 2000 2000s y 2010 se consolidó un proceso de globalización, pues ahora es regionalización y ese es el sueño dorado de Donald Trump. A mí eso me molesta mucho, pero nos va a convenir por lo pronto a los mexicanos. Me molesta que, que, que, tenga, que, que, que le quieran dar la razón. Yo no veo que vaya a desaparecer los procesos globalizadores, pero sí va a haber cosas que vamos a retraer a las regiones norteamericanas para producción en nuestro lado y nos va a permitir cierto anclaje y mejoría para el caso mexicano. Entonces, en esa lógica vamos viendo y vislumbrando que el proceso de regionalización, nearshoring, etcétera, va a llegar Vienen oportunidades de inversión a México y hay que ponernos atentos en Ciudad Juárez para traer esa inversión, aún cuando no tengamos tanto empleo, pero tenemos automatización, tenemos innovación y tenemos experiencia en la maquila. Y entonces de ahí puede venir mucho. Y ojalá que esta vez sí lo aprovechemos para los efectos pues, de traernos unas cuantas operaciones eh, hacia mexicanizar ese proceso. Muchas gracias por su atención, muchas gracias Arturo por tu apoyo, que pase un excelente fin de semana, nos escuchamos el próximo lunes en punto a las 4 de la tarde con Memosoria en Solo Negocio Radio, Espacio de Conafi. Hasta pronto.